una señora de 82 años de edad residente en la calle Padre Brea, casi esquina invertida de la ciudad de San Francisco de Macorís denunció que la noche del pasado lunes un grupo de hombres apedrearon ferozmente su vivienda hiriendo a su hijo y una nieta de esta, la cual padece de una condición especial había una música muy alta aquí era una muchacha que era adultista la música ahí te la desespera como las 12 de la noche más o menos. Y ella se desesperó y se desmayó. La mamá salió a... Le a la policía para que bajaran la música. No, no, pues, por maida. Sino, bajaron la música por la buena. Porque como ella estaba viendo si no iba se ve lo podían. Pues, no, pero ahorita hay problema. Entonces ella salió con la niña a materno. Y ya llegó, le dijo, su madre, ¿cómo sigue esa música? Tuvieron que y en Jaitarla y, y durar por una media con ella para tranquilizarla. Entonces en eso vinieron ellos e y se metieron a la fuerza, me rompieron la, la ventana. ¿Ellos quiénes? A Papito, Joé y, y Feli. Y un, un tal este.. Eh, ¿Cómo se llama? El nombre de. Un tal Dioba, ¿no? Un, un tal Dioba y un.. un un moreno de un carro que que tenía la música en el carro no sé cómo se llama y vino niño papito y los hijos y me, me rompieron la puerta me rompieron la ventana, tiraron piedra tiraron de todos todo, yo fui así así porque no me pegaron una piedra en la cabeza y me pegó ahí la piedra el brazo estaba así y con medicamentos que había bajado entonces eh... NTN Arismendi la antigua